Chile es una república unitaria, es decir, hay un solo Estado, ¿cierto? Y como habíamos mencionado anteriormente, hay una sola nación. Eh, pero la administración del Estado evidentemente se va disgregando, ya sea en los gobiernos regionales, en las municipalidades, etc. Un gobierno regional es un género de eh, instituciones que dentro del territorio nacional ejercen funciones administrativas, económicas y de desarrollo local eh, en sus diversas formas. Eh, quizá el caso más paradigmático hoy es eh, la municipalidad. La municipalidad es una corporación autónoma de derecho público con patrimonio propio que eso significa que tienen un cierto grado de autonomía hoy reconocido constitucionalmente que les permite ayudar a las personas de su territorio.